Da pena que esté pasando esto en el país donde vivimos, que no hay seguridad, porque los ladrones son los que andan acabando, van a acabar con todos nosotros y van a hacer que nosotros no vayamos del país, porque ¿quién va a vivir en un país tan inseguro como el, como el que estamos viviendo? Cuatro vehículos, se llevaron i 20 I -K -5 y I-K-5 y N-20. 180 mil en efectivo y, y los vehículos que se llevaron tienen placa de otro vehículo. Supuestamente, donde tengo entendido, el seguridad lo están interrogando. No tengo información de eso, cómo penetraron hasta que, se, hasta que el seguridad declaró. No, no tenemos sistema de cámara. Iban a montar. Confío en las autoridades hasta ahora de que den con los ladrones.